En 1895, Henry Lanchester recibió una terrible noticia. Su hija Edith estaba enamorada de un hombre pobre, socialista, y además, irlandés. Ante su deseo de vivir con él sin pasar por el altar, Henry acudió al psiquiatra George Fielding Blanfer, quien la diagnosticó este suicidio social como monomanía debido a sus ideas socialistas. Para tranquilidad de su padre, su hija fue internada de urgencia para cortar con sus tendencias revolucionarias.